Bienvenidos a tu entrega más de Top Cultivo, mi consultorio canábico. Hoy abordaremos cuestiones relacionadas con la alimentación y la sobrefertilización, así que permanece atento si no lo queréis perder. Para finalizar la sesión de dudas de hoy, lo hacemos con la pregunta que nos hace llegar Sofía Laura desde Argentina, que dice tener un pequeño problema nutricional, pero debido a las fotos que nos ha enviado, pensamos que posiblemente la causa sea un bloqueo nutricional. Hola Laura, si estás ahorrando tus plantas como siempre sueles hacerlo, y en las hojas se observan clorosis diversas e incluso zonas necrosadas, Ten por seguro que la causa es un bloqueo nutricional. Los nutrientes pueden interactuar entre ellos de dos formas. Una es de forma sinérgica, es decir, que la presencia de un nutriente en el suelo favorece la absorción de un segundo, o bien todo lo contrario, que la presencia de un nutriente sea antagónica, es decir, contraria a la absorción de un segundo. En este segundo caso, se puede llegar a un bloqueo nutricional, en el que la mayoría de las ocasiones viene dada por un agua de riego con una elevada electroconductividad. Esta alta concentración de sales en el agua del riego hace que el añadir los nutrientes aún aumente todavía más, con lo que se va complicando la absorción de nutrientes. La mejor actuación que podemos llevar a término es la de intentar eliminar el bloqueo mediante lavados de raíces para luego volver a abonar y dejarlo todo como estaba al principio. Para un correcto lavado se suele regar el sustrato con más del doble de volumen que cabe en la maceta, es decir, para una maceta de 7 litros deberíamos ir regando con 14 litros o más el agua al lixiviar arrastra nutrientes y los lava, así que luego debemos volver a aportar humus sólido bien maduro y comenzar con los abonados, pero esta vez intentando controlar el agua de riego para que no suba una C, incluidos los abonos de 1,8. Y así finalizamos esta entrega de Top Cultivo donde damos respuesta a las dudas que nos hacéis llegar a info Salud y buenos humos.